Hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Yo bien bienvenidos a un nuevo video para el canal de Youtube Hoy les... Hoy les vengo con un nuevo video tutorial de cómo instalar los vinilos de Dragon Ball Super para su Net for Speed Most Wanted sí. Espero que les gusten el video Dale like, déjenme en la caja de comentarios que otro quieren para su alto de Net for Speed Most Wanted con Superautos o por defecto Así que comencemos si no vieron el video de cómo crear los vinilos, yo les dejo la descripción del video. Para que ustedes sepan cómo es crear un vinilo personalizado y sencillo. Por fin. Lo primero que tenemos que hacer, es irnos al link que les dejaré en la descripción del video. Una vez de eso, les dejará un archivo zip. Denle clic derecho, extraer aquí. Una vez que esté extraído, les dejará una carpeta que dice vinilos de Dragon Ball Super. Abrimos la carpeta, y aparecerán las carpetas de los nombres de los supercoches. Si no tienen el modo a ver se los dejo en la descripción del video. Y puedes elegir el coche que quieras excepto el del Android 18. Porque adentro es solamente el archivo bimbuilds.bin. Si no saben cómo copiar el vinils.bin, será sencillo. Copien el archivo vinils.bin del Android 18, y sigan mis pasos. Disco local C, archivos de programa, ea, games, net for speed most to cars, slr. Y denle control más B para pegar. O clic derecho pegar. Les saldrá esta ventana que si les van a reemplazar el archivo denle todo en reemplazar y continuar. Y listo. Ya está instalado el vinilo del Android 18. Ahora falta instalar los autos. Sencillo. Eligen el auto que quieran. Yo en mi caso elegiré a la Ferrari del Gire Y sigan mis pasos. Disco local C, archivos de programa, EA Games, Net for Speed, Most Wanted. Y pegamos el auto aquí. Denle reemplazar y continuar. Listo ya tendrá sus vinilos instalados. Bueno amigos de Youtube espero que les haya gustado el video. Si te gustó el video, dale like, comenta, y suscríbete al canal para ser parte del equipo Gamer y activa la campanita de notificaciones para no perderte de mis próximos videos. Les dejo la demostración. Así que adiós y nos vemos en el próximo video.